Hola, he hecho un vídeo sobre la instalación de OpenSUSE 15.2. Parece buena idea hacer un vídeo con la configuración de OpenSUSE 15.2. El a principal, a principal escollo para un usuario doméstico para usar OpenSUSE, haciendo la instalación en la casa, acostumbra a ser la disponibilidad de, de Codex Multimedia. Si le pides a alguien que salga que te asude con la instalación, no habrá problema, pero si afastas tiene a casa, pues terás que tener en cuenta este, esta parte. Por defecto, OpenSUSE instala una morea de códex, pero no instala ni mucho menos todos los que hay, ni siquiera gran parte de ellos. Hay algunos que por problemas de licencia no se, se pueden e distribuir coa, coa distribución hay otros en concreto css que incluso están prohibidos según la legislación alemana, por la ley de patentes entonces aunque en los servidores no puede almacenar ese código por lo cual si o necesitas no país como España donde es legal usarlo. si lo necesitas que descargalo e instalalo. Esto no es que sea difícil, de hecho hay facilidades para hacerlo, pero vamos a ver a forma de añadir los repositorios, que a forma que una de las formas. Entonces, primero que vamos a hacer es lanzar un navegador e al lanzar un navegador por primera vez. Se nos vaya a ejecutar una pequeña aplicación ciña, que o que falle. Permitirnos instalar un, un addon para mejorar la e, e integración entre Firefox o navegador, el primero navegador que abras, el Plasma, para que usen un mismo sistema de notificaciones, por ejemplo. Las vas aquí y das añadir, y le das a añadir otra vez, aceptando los permisos, le permites, en este caso, eu, pues selecciono que. Que, este, que esta extensión también funcione en la navegación privada así ok, esa está y ahora vamos aquí y buscamos OpenSUSE Multimedia Codex entonces vamos a ver por ejemplo aquí este FIU este de aquí Aquí vemos que está a guía inoficial, digamos, a OpenSource Lib, con un montón de cosas que podrían ser útiles, pero vemos que está en inglés. E aquí, pues, eh, nos describe, a web, nos describe cómo hacer la instalación de del sistema multimedia, pero para la versión anterior. Entonces vamos a probar esta, que es fácil instalar multimedia. Este sistema de instalación es muy chulo, muy cómodo. Entonces pinchas aquí, e va a abrir un fichero o instalador de software. Vamos, y ahí, e aquí nos abre un instalador. E nos dice que va a instalar los codecs extra multimedia, va a engadir estos repositorios, e va a instalar este software. nos va a echar los repositorios completamente configurados aquí está configurando el repositorio de css y ahora o pacman ahora instalará una serie de paquetes nos pide permiso para cambiar el proveedor o proveedor es que no instalan antes el software que acabamos de instalar anterior era a distribución proporcionada tal cual por OpenSUSE, con cuatro repositorios de OpenSUSE. Ahora vamos a usar, vamos a añadir software que he provido por Pacman y otro que he provido por la comunidad. Entonces aquí vamos a decir que instale esto e esto, con cambio de proveedor de OpenSUSE a Pacman. Y aquí instalar estos paquetes que estaban instalados desde OpenSUSE que os instale desde Pacman porque un paquete no es exactamente igual este que este entonces nos pregunta otra vez lo mismo para otra serie de paquetes y ahora nos vamos a que vaya a instalar de todo esto va a ir descargando todos sus paquetes y después se os irá instalando ya están descargados, comienza la instalación y vez es que va ahí. son paquetes pequeños, se instala bueno rápidamente ya o sea, está instalado 20 paquetes software instalado con éxito esa está, entonces ahora vamos aquí y eh, vamos a ejecutar un instalador de software Ya Software TNPC. esa está, aquí ahora vamos a ver los repositorios aquí en ver seleccionamos repositorios y eh, comprobamos que los paquetes de que estos paquetes estén todos aquí en Pacman. Bueno, si quisiéramos instalar algún más, pues estaría por ahí. Aquí vamos a comprobar este, también está instalado. Y nada, nos olvidamos de él. Vale, esta es la parte de la instalación multimedia. Corrieron muchos ríos de tinta de cómo se falló esto, si es muy difícil, que no hay Dios que use esta distribución porque es muy difícil hacer esto. Bueno, ciertamente estaría bien que, que la ley alemana no pusiera estas pegas, pero bueno, los alemanes son así de cuadriculados cuando quieren. Vale, en todo caso, tampoco, tampoco parece demasiado complicado. A partir de aquí solo sería, pues, casi cuestiones estéticas. Por ejemplo, vemos aquí, vemos un tema global, decimos que preferimos así en oscuro o más claro, o preferimos obtener algún tema diferente, más parecido a a Mac. con mucha transparencia parecida a Windows podemos configurar también un estilo las aplicaciones estilo de plasma plasma somos plasmoides todo lo que ves incluido menú y esto sería usted las aplicaciones, sus botones, sus barras desplegables, etc. GTK son librerías diferentes a las que usa Plasma. Por ejemplo, Firefox usa GTK3. Entonces aquí le puedes decir a pinta que quieras que tenga. Como quieres que se decore. Es una memoria de funcionalidades que puedes engadir. Así que se más, eh, hasta el próximo, próximo vídeo.